El Máster de Organización de Empresas trata de dotar al mercado de profesionales cualificados para tomar decisiones en cualquier área de una empresa y de formar investigadores en el ámbito de organización de empresas. En la actualidad ha formado a más de 400 profesionales y más de 40 doctores en organización de empresas. Después de comparar las diferentes ofertas que había en el mercado, me di cuenta de que la opción más completa era el Máster en Organización de Empresas. No solo porque abarca formación integral para tomar decisiones en todas las áreas de una empresa, sino porque además me brindaba la oportunidad de conseguir un mejor empleo. A nivel profesional fue la mejor opción que podía haber elegido. Tenía experiencia en el mundo de la empresa y quería mejorar mis conocimientos en Administración de Empresas. Terminé el máster que me permitió prepararme especialmente bien para continuar con mi investigación y doctorarme. Además, el máster se complementa con seminarios internacionales muy interesantes impartidos por profesores y directivos de prestigio. Del profesorado del máster se aprecia mucho el alto nivel de implicación. Nos prepararon muy bien para trabajar en el ámbito de gestión en cualquier sector y en cualquier área de la empresa. Además, se pueden cursar en inglés, que en la actualidad es muy buena oportunidad. Yo lo recomiendo.